¿Qué tal? Buenas tardes amigos de YouTube, Severo de Hoy vamos a presentar la estructura de madera. Tenemos cuatro tablones de 50 centímetros de tablón, tres tablones de 60, donde tenemos ya perforado para colgar nuestro vermicompostador y las patas, ¿sí? de un metro de altura, cuatro pies de un metro de altura. El ancho recomendado para lo que es la estructura digamos, que sostiene las patas es de 2 centímetros y medio. Esto nos va a asegurar que el micromotor no quede tan obligado. Las patas aconsejo 3 centímetros, lo que le hemos hecho únicamente a estas maderas es marcar con una mecha de 1 milímetro o dos donde van a ir los eh, tornillos para no romper la madera en cuanto atravesemos con tornillos para madera largos ¿sí? y donde va a ir colgado que es el frente y la parte trasera lo que hemos hecho es con una broca para madera de 16 milímetros 4 centímetros del centro ¿no? del, del, del borde al centro 4 centímetros vamos a armar el stand vamos a ver qué lado nos gusta más para el que ir hacia adentro o hacia afuera del mismo y ¿Eh? vamos a tornillar Con lista la estructura de madera, el stand, ya está todo marcado, es bien fuerte y vamos a colgar el nuevo modelo de Urbonera 2018, mejorado, más resistente con otros detalles de diseño. Y, y el mosquetón, vamos a pasar adentro. Doblamos la cinta de nylon, esta que es fundamental, es reforzada, va a soportar hasta 80 kilos de material. Aquí podemos usar tanto mosquetones como lo que tengamos a mano. Urbonera viene con los mosquetones incluidos en el precio. Así que ha terminado eh, la estructura de madera con el hormicompostador de Urbonera.